Joder, si llevo una dragón. Vale, uno muerto, espérate, el de la el Dragon. Dragón. Ahí, no, no te has cargado. No. Muerto, muerto, te muerto, muerto muerto, muerto, muerto, muerto, muerto los dos. ¡Una dragon! Sí, que no lo has visto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí lo he visto. Este es el mío, no lo te Vadi. Ah, coño. Y tenía un misil también, eh. Esta gente, ¿qué le pasa aquí ya? No sé. 100%. Es muerto. Están al lado de una base militar muy tocha Lo que tiene por medio el... Si matan a lo que sea Si se quedan sin armas pues Solo tienen que reaparecer allá al lado Y poner Perfecto. Y aquí hay nota Escucho Oh vaya tiros. morio Escucho. Oh vaya Escucho tiros oh vaya. Escucho tiros Esté ¿eh? matado. Arriba hay más peña. Vale. Manda, manda, manda, manda. Penny. Joder si van chetados. Coge cosas, coge cosas, coge cosas, coge cosas. ¿Eh? Tienen rocket launcher. Dame un arma cualquiera. Coge, coge, coge, coge, coge. Ya sí, el loot. No, vea, ya vienen con joven chetada y todo, verdad Muerto Otro más manda, manda, manda, manda, manda, tómate, eh Joder Mira, tío Manda Dios, qué coraje, loco Buah. Y, ¿Y ahí sale un negro? ¿Dónde? Aquí Lo mata, ¿no? Sí, pero... Dragon Fang Dragon Fang Un C4 Vale, pillar cosas y hacer home, eh, que va a venir esta Está aquí otro, eh sí, No me entran, no me entran, ¿Eh? sí, necesito que coja eso Voy, voy, voy Con Grizzly no estando, no No, no, ya, la he matado, la he matado, la he matado Dios, tienen de cajas que flipas Asterio aquí, eh. Sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, eso estoy ah, viendo. Están muy, muy OP Asterio. Ahora... Y yo. ¿Lo, ¿Lo, ¿Lo matas? Sí. Vale, vale. Izquierda, de he izquierda, hay un tío con este donde los containers. Muerto, muerto, muerto. Manda, manda, manda, manda. Al Zeta corre. Tienes ahí tus cosas, eh. Hay C4 tus cosas, coge tus cosas, coge tus cosas. Toma, mete métele con el saber. Está sumando, ¿eh? Toma. Todo, todo, cuidado, cuidado, cuidado, te rusean 28 por lo menos. Ahora te lo haces. A ver si está rusean. ¿Está? Voy. Toma. Toma. Con dos balas. Dos balas. Toma, toma, toma, toma, toma. ¡Ah! La plaga que he puesto antes Está ahí arriba ¿Hecho? ¿Es que yo de la casa o qué? Este te lo puedes cargar, si es el de la casa Bueno Pues o sea el de aquí, ¿eh? Se ha ido Por la derecha, Míralo. ¡No! ¡Ha vuelto! vale te pegas patata acepta porfa mal matado te aceptado rápido ay oh, no puedes que no puedo dice qué dices <ríe> Que no puedo <ríe> dice